Ok, buenos días, mi nombre es Bonifacio García, soy de procedencia cubana. Llevo 22 años en Estados Unidos de América, me ha ido bien, mi proceso ha sido, no me puedo quejar. Últimamente, bueno, estuve enfermo de COVID, pero ya estamos sanos. Ahora traje a mi hijo por reclamación de unificación familiar. Todo fue, puedo decir que la documentación, todo lo que se hizo en esta oficina fue perfecto. No hubo una falla. Todo lo que servido en Guyana, ahí lo tenía, no hubo que buscar nada de, de corriendo, es de todo sencillo, sencillo, hasta la entrada en el aeropuerto de Miami. Dos horas fue lo que estuvo para salir. No, no tengo queja de cómo, fue, to, fue todo el proceso económicamente y, y rápido. No hubo problema con nada. Ahí lo dejo. Bueno, mi nombre es Jorge García. Nos dijo, eh... Llego a los Estados Unidos a través del proceso que hizo mi padre con, esta, con este bufete y muy agradecido con la rapidez, eh, la organización de los documentos sin ningún tipo de problema. De, de hecho, ningún tropiezo ni en el aeropuerto ni en el consulado, nada, nada. De más está decir que lo recomiendo este bufete. Sí, agradeciendo infinitamente al do doctor Soto, que sin conocerlo, no quise ir a más en ninguna oficina, vine aquí, me, me lo recomendó un amigo, vine, me atendió como en como familia, me dio facilidades para pagar el proceso, que eso es muy importante, yo estaba retirado ya. Y le doy las gracias, una y mil veces a él, a la señora Pilar, que me ayudó en un 100% de las cosas. Mi agradecimiento total a esta oficina. Muchas gracias al doctor Soto, como dice él sin conocer, y a todo su colectivo, muy infinitamente agradecido estaremos de él.